¿Es necesario seguir a un gurú o un maestro para seguir un camino espiritual? En la tradición espiritual antigua perteneciente a la era de piscis era necesario encontrar a alguien que te guiara si sabéis algo de los rayos sabréis que el sexto rayo que corresponde a la, a la era de piscis es el rayo de el, la devoción y el idealismo la devoción a algo a alguien entonces para llegar a la máxima expresión de lo más perfecto espiritualmente en esa era era normal era correcto era adecuado buscar a alguien a algo un dios por ejemplo ¿no? pero a alguien que fuera de inter... que hiciera de intermediario entre dios y tú ya que tú eras un ser humano normal y corriente dios estaba muy arriba pues buscar a alguien intermedio que pudiera hacer de contacto el llamado maestro el maestro y el discípulo no el maestro era el que explicaba en la india eso se le llamaba gurú el gurú sería la persona que daba las pautas para que se desarrollara espiritualmente alguien lo controlaba le decía lo que tenía que hacer e iba vigilando sus con sus avances. Básicamente ese era el sistema que había antes. Fijaos que digo antes, no ahora. Ahora esto ya pertenece al pasado. Se sigue haciendo, claro. Las tendencias uh, tienen inercia y por lo tanto hay mucha gente, por un lado, que vive de eso a nivel económico. No está correcto, pero se hace. Pero aparte de eso, también hay los que no saben hacerlo de otra manera. Tanto los discípulos como maestros que están acostumbrados a hacer eso y lo siguen haciendo. En la área de acuario, en la que ya estamos, aunque estemos mezclando todavía, saliendo de una y entrando en otra, pero ya estamos en la área de acuario, en la área de acuario hay un maestro al que buscar y al que seguir. Sí, sigue habiéndolo claro que sí, pero ese maestro está dentro de uno mismo, no está fuera. No es alguien que tengas que buscar, que te enseñe yoga, que te enseñe posturas, que te enseñe mantras, que te enseñe a meditar y que te vaya vigilando y diciendo esto es bueno, esto es malo. Eso se acabó. Eso es para la era de Piscis en la que necesitábamos a alguien que nos dijera lo que teníamos que hacer. Actualmente, que estamos desarrollando nuestra propia identidad, nuestra propia individualidad, sigue siendo el mismo, digamos, ideal. Claro que sí. Y ahí las mismas dificultades, no es que sea ni más fácil ni más difícil, solo que debemos dejar de buscar fuera y buscar dentro. Por eso, en lo que sí ha quedado de la anterior era que te se recomienda actualmente, la meditación, porque es una técnica que te ayuda a ponerte en contacto contigo mismo, con tu parte espiritual y a través de eso con tu alma, Dios, etcétera Ahí es donde puedes buscar tu guía. Por lo tanto, actualmente no es correcto seguir un guía, un maestro espiritual. Cuidado, maestro espiritual, un gurú físico, alguien, pero tampoco se trata de meditar para buscar un maestro o un guía espiritual, que hay gente que lo hace. Mis guías me han dicho que eso no indica espiritualidad, indica infantilismo. No siento por quien lo haga. Una cosa es de que se pueda usar para aconsejar a alguien que todavía no está buscando el camino espiritual de verdad, sino que está... En los inicios o que necesita realmente un consejo, una ayuda, y yo ahí no me meto, puede ser puede ser útil. Pero para una persona que quiere realmente seguir un camino espiritual, nunca, nadie tiene que decirle lo que tiene que hacer. Tiene que encontrarlo en su interior, sentirlo. Y si se equivoca, se equivoca, ya lo corregirá, pero no porque alguien se le tenga que decir. Por lo tanto, nada de buscar maestros fuera. Buscar a alguien que te enseñe a empezar con alguna técnica, ¿por qué no? Si no sabes meditar, buscar a alguien que te enseñe a meditar está correcto. Pero no será un gurú, será un maestro, un profesor, que te puede indicar, mira, yo lo hago así, a mí me ha ido bien y te enseño. Claro, por lo tanto, ir a, no digo no a, que no vayas a cursos, a, a que busques a alguien que te enseñe, claro que no. Pero nunca lo cojas como el gurú, como el maestro, como el que hay que seguir porque lo que dice va a misa. Eso no hay que hacerlo nunca. Y mire, siempre, nunca, nunca, nunca hacer ir a buscar... Uh, guías espirituales uh, a través de médiums a través de videntes de lo que sea esto no es para la era de acuario para quien de verdad quiere ser espiritual lo siento tienes que crear tu propio tu propio camino ahora y con tus ideas con tus sentimientos con tu manera de hacer con valentía Nada de gurús lo siento ni yo tampoco evidentemente Thank you.